Sé que yo no soy para tu espacio Me lo has dicho tantas veces Y que este amor imaginario ¿Cómo llamarle soledad? No tiene lugar ni escenario No posee cabeza ni pies Tengo comezón en el instinto Y vos ya no me querés No te pedí no, porque no lo deseas Dicho tu verdad Ya diste el peregrito Yo quedé conmigo De vos Hay historias nuevas Que confiar al viento Ya no soy el mismo Desde que perdí tu amor En el día siempre te sueño ¡Los! En voz. Pensando. En vos. Pensando. En vos. Todo el día voy, toda la mañana estoy. Pensando. En vos. Cuando miro el mar no puedo dejar de estar. Pensando. En, vos. en el cielo azul en cada color me quedo. Ya